el juego se me ocurrió a mí un día. El nombre también. La pelota es medio. ¿Vale? Esa ya, la negra, la negra. Con R en la negra, en la negra. Vale. El, el juego es muy sencillo. Es muy sencillo, pero muy divertido. Quiero. Poneros bueno, todos en esta línea negra, incertad uno, otro, que vea venga. Ahora vamos a hacer una prueba. Bien, ahí. Bien, ahí. ¿En qué consiste? Este juego de tapones, no un juego de toma de decisiones, pero también para hacer, eh, se puede hacer preparación física y sobre todo es muy, muy divertido, porque también se trabaja la puntería. Las normas de juego, sí, básicamente es que le tenemos que dar balonazos de Bien, no vale la siguiente cosa, no vale daño una patada al balón. Eh, básicamente, que vamos a hacer cosas como lo siguiente. Yo digo: eh, Jumping, ¿Sabéis lo que es jumping realmente? Bien, hacedlo, venga, mirando para acá que yo vea. mirándome, mirándome. Mirando a la cámara, venga, mirando a la cámara que se os vea bien. Ahí, ahí, bien, vale, paramos. Otra vez que os diré, por ejemplo, burpee. No, Está ahí está ahí, muy bien, ahí, está. ahí, está. ahí, está. ahí está. Ahora todo, ahora todo, venga. venga a todo. Y ahora no te mates que mirando a la ropa, tirate al balón, tirate al balón. Venga, venga, tirate al balón. Uh, roba y la Vamos, que no es para mirar. Oye, ya, que no es para mirar, venga. Venga, pues salto por lo menos, ¿no? sentadilla y salto, sentadilla y salto bien. ahora eh, fondo, en el suelo, pues, fondo en el suelo si alguien no puede, sentadilla fondo en el suelo fondo en el suelo fondo en el suelo, en el suelo. En el suelo. sentadilla pero sentadilla abajo, he abajo ah, vale, bien, subimos también viene en otros momentos cosas como ponernos uno en frente al otro tal y como está y nos tocamos tobillo, tobillo rodilla eh, cadera ya sabemos que tenemos ya la o tenemos que... cadera, ojo oreja, cadera tobillo, ojo oreja, rodilla oreja vale. voy a ir diciendo cosas de este tipo y de pronto voy a decir ¡BLANCO! y entonces bailamos rápidamente y uno coge el tapón blanco el que ha cogido el tapón blanco tiene derecho a coger la bola. Y entonces también tiene derecho a lanzarle la bola y darle. ¿A empeñarlo? Exacto. Básicamente es el de juego. Ahora, no se puede coger la bola sin haber cogido el tapón. No se puede. Es eh, nada más que el que es más rápido coge el tapón y después la bola. El que coge la bola no puede atravesar la línea. El que coge la bola, si sí, al coger el tapón le da un punto, si además acierta y le da otra bola al compañero, son dos puntos. Si el compañero coge la bola, los dos puntos son para él. ¿Y si el sale, se puede por ahí. Es que sale corriendo? Es que sale corriendo, tiene que salir otra Pero sale corriendo en línea recta, no va a irse tirando Pero, ¿Y él no puede pasar a la línea? No puede pasar de la línea. Tiene que tirar de aquí. Si pasa la línea, los puntos son para el otro. Con... Nadie. Quítate el fútbol, que no vayas a tropezar. No, no, no, no. se turna, una vez cada uno. Gracias. Una vez cada uno. A ver, eso es muy fácil. Una vez cada uno. Además, no sería sé una masacre porque, aunque quisieran tirarte, tiene una bola, no dos. No hay. O sea, estarían los condiciones. Había que darle el juego, ¿no? ¡Pues venga, vamos! Eh, eh, bro, eh. Eh, el dejar la pelota en el centro es lo que es más complicado... ...del juego. Pero vaya, que da igual que esté un poquillo más para acá más para allá... ...porque lo difícil es acertar con el tacón. Preparado? Eh, tocamos... ...oreja, tobillo, rodillas, cadera, oreja, tobillo, oreja, tobillo, tobillo rodilla... rodilla. O ...tobillo, rodilla, cadera, oreja, ojo, rodilla, tobillo, oreja, ojo, rodilla, tobillo, ojo, to momento, tobillo, un, un momento, tobillo, hay gente que se toca la rodilla, tobillo, los tobillos más abajo, rodilla, oreja, tobillo, rodilla, tele... no, no. Eh, mirando para acá mirando para acá venga eh, jumping venga vamos pero que se vea bien que saltáis los brazos ahí para arriba que se vea con fuerza abriendo los brazos venga vamos ahí más rápido que se vea ese ritmo pedazo de estudiantes del segundo de inés venga que esto es una carrera donde la gente se mueve ...se mueve mucho hasta llegar a rojo... ¡Ah! ¡Ah! ...y llevando la cuenta de los puntos... ...si no le doy... ...si no le dan un solo punto... ...si no le dan un solo punto... Uno. Venga, vamos fondo. Ahí que se vea que soy rápido. Venga, que está bien, que te fuerte. en el fondo. Venga. verde Venga, volvemos rápido. Venga, eh, nos tocamos oreja. Venga, nos tocamos oreja, tobillo, cadera, rodilla, tobillo, oreja, ojo, oreja, ojo, tobillo, ojo, tobillo, oreja, cadera, rodilla, tobillo, oreja, ojo, blanco. Venga, rápido, jumping, mirando para acá. Vamos, rápido. espera un momento que está aquí el señor de. Ángel, ángel. ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? Sí. Venga, jumping, jumping. Ahí, venga, vamos, que se vea. Ahí, venga, ese ritmo. Ahí, pero más rápido, venga, muchísimo más rápido. ¡Rojo! ¡Dios!